Te valora más una persona que no puede tenerte que aquella que ya te tiene a su lado irónico no te cuida más aquella que no te tiene que aquella que está a tu lado grave error del ser humano luego anda lamentándose y preguntándose por qué te perdió qué ocurrió sin saber que el único responsable de que, que te hayas ido de su vida fue él hola amigo hola amiga bienvenido y bienvenida a B lifers te saluda ricardo niño y me complace tenerte nuevamente por acá en nuestro canal te quiero pedir que por favor te pongas unos audífonos cierras los ojos y te quedes hasta el final de este video para que comprendas y entiendas esta reflexión a la perfección de manera de que podamos ayudarte a que logres tu bienestar puro y pleno lo mereces todos merecemos estar bien pero bueno cometemos el gran error de apreciar las cosas cuando ya no están en nuestra vida cometemos el gran error de comenzar a querer y cuidar a alguien cuando esa persona ya tiene en manos sus maletas para marcharse bien dicen que el hombre no sabe lo que tiene hasta que lo pierde o tal vez sí solo estaba tan seguro de tenerlo que jamás se imaginó que podía perderlo cometemos el gran error de pensar que porque es tu pareja ella quedará ahí y ya y ok tal vez sí lo haga pero eso no quiere decir que permanecerá a tu lado a tu fin hasta el fin de los días mejor dicho el amor que no es recíproco no llega a ningún lado el amor que no se quiere se seca no sabe qué hacer y el otro porque espera que la otra parte haga algo porque ya está cansado de darlo todo y no recibir nada a cambio te van a valorar te van a extrañar te van a buscar cuando ya no estés cuando estés a punto de marcharte y no te voy a mentir no era nada fácil porque tu mente y corazón no sabrán qué decidir por un lado has aceptado que todo llegó a su fin porque te cansaste de dar tanto amor que decidiste tomar otro tren y por el otro está un corazón que aún cree que esa persona cambiará y que ahora sí le valorará y tal vez lo haga tal vez esa segunda oportunidad sea lo mejor para ambos para la relación pero y si no y si esa persona solo pidió una segunda oportunidad porque no quiere estar solo y si no es la segunda que le das sino la tercera o cuarta notas que hay un problema pero no haces nada para solucionarlo o tal vez sí, quieres marcharte pero tu corazón no te deja y eso tal vez sea tu culpa también porque no le ayudas a entender que no están en el mejor lugar ni con la mejor compañía hay personas que dicen amar pero no sienten nada de ese sentimiento hay personas que no te aman pero tampoco quieren que te vayas el amor está lleno de laberintos muchos de ellos maravillosos todo va bien hasta que te topas con un camino sin salida es ahí cuando las personas egoístas hacen presencia es ahí cuando debes decidir si elegir su camino o quedarte varado en ese lugar esperando encontrar una salida que te genere algo de paz esas personas que no permiten que vueles son aquellas que tiran y aflojan son las mismas que te cortan las alas y te ayudan a repararlas para que te sientas agradecido con ellas ¿Qué te puedo decir saben jugar muy bien son personas que no hacen nada para tenerte a su lado se olvidan que el amor es recíproco y justo cuando decides partir les da por convertirse en la mejor pareja de todas ¿Por qué? porque saben lo que están a punto de perder pero es tan extraña su forma de ver la vida que hacen lo posible para que te quedes y cuando aceptas darles otra oportunidad vuelven a ser los mismos de antes y lo peor es que el patrón se repite una y otra y otra vez cada vez con más mentiras con mejores argumentos y más lágrimas falsas si no quieres amar pero las actuaciones de la otra persona te lo impiden puedes seguir tu camino el amor no se trata de límites se trata de ser libres se trata de demostrar lo que sentimos sin miedo a ser juzgados sin miedo a ser engañados a veces es un poco difícil saber que no te aman especialmente cuando el corazón ha tomado las riendas de tu vida y sí, es difícil pero no es imposible las caricias comienzan a escasear hay momentos malos pero son más malos que buenos y hablo de ellos porque el amor debe estar en equilibrio es simple el amor ese sentimiento tan grande debe hacerte feliz y sí, hay momentos que nos pueden hacer sentir mal pero esto es parte de él con esos momentos las relaciones se vuelven más fuertes bueno lo hacen aquellas que de verdad tienen futuro Seguro te preguntarás: Si no me quiere, ¿por qué no deja que me marche? Y vuelvo al tema del egoísmo. Solo las personas vacías de mente y corazón obligan a un corazón enamorado a permanecer a su lado, aun cuando no sienten nada de amor por él. Además de ser egoístas, son personas posesivas, son aquellas que suelen pensar: ¿o es conmigo? o con nadie de hecho esto último puede ser un poco peligroso se sienten dueños de alguien sienten que no le pueden perder que esa persona debe permanecer a su lado hasta que él o ella lo decida son personas que solo piensan en sí mismas solo piensan en su bienestar y en pensar en nuestra felicidad no está tan mal solo no podemos limitar a otros para ser felices nosotros a eso me refiero son personas inmaduras a las que el amor les ha quedado muy grande son personas que no saben lo que quieren ni se quieren porque si de verdad sintieran un poco de amor por ellos no se harían sufrir así porque sí, ellas también sufren solo que lo hacen de una forma un poco distinta pero igual de dolorosa en realidad pero que eso no te detenga no sientas lástima porque eso es lo que ellos quieren ellas quieren superar a ese amor que no te quiere es parte de la vida ese que no te cuida sabes muy bien lo que vales no aceptes migajas de nadie no permitas que limiten tu felicidad ni mucho menos tus ganas de volar. Mereces todo lo bonito de este mundo, siempre te lo repito y nunca me cansaré de ello. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Para saber que has llegado hasta aquí, me gustaría que abajo en los comentarios me dejases un emoji con una mariposa. Así sabré que estás apoyando este contenido y que le está gustando.